La evaluación es uno de los temas que más polémica suscita entre estudiantes y docentes. ¿Cuáles son las finalidades de la evaluación, más allá de la certificación de conocimientos? ¿Podríamos lograr que un sistema de evaluación fuera formativo, es decir, que sirviera para aprender, tanto para que el alumno aprenda como para que el profesor aprenda? En la asignatura de evaluación formativa aprenderemos cuáles son los aspectos clave para lograr que la evaluación sirva para aprender según la investigación. También pondremos en práctica estrategias efectivas de evaluación formativa aplicadas a la educación STEM. Cómo hacer preguntas diagnósticas precisas y preguntas exploratorias y también cómo proporcionar y modelar un feedback de calidad. Además, aprenderemos a implementar un sistema de evaluación formativa en un proyecto STEM.